La posibilidad de estar aquí en la Feria del Libro eh, de Buenos Aires donde año tras año realmente hay muchísimas actividades y Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales tiene una participación muy activa. Estamos en el stand de Claxo donde vamos a recibir diferentes invitados y tenemos el, el lujo de recibir a Julián Rebón. Julián, bienvenido hola, aquí hola, al Info Claxo. Hola, hola. Vamos a presentar a Julián formalmente porque él es profesor titular de la carrera de Sociología y Secretario de Estudios Avanzados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y del Instituto de Investigación Gino Germani y ex integrante, ex comité directivo de Claxon, con quien hemos eh, hablado en, en infinidad de, de ocasiones. Bueno, en este caso en particular eh, está la presentación de la colección en movimiento que entiendo que va a ser junto a Dora Barrancos, pero... Iniciemos desde el principio de qué se trata esta colección y cuál es el valor de llevar adelante esta colección, Julián. En Movimiento es una colección de Claxo, una más de las grandes colecciones de Claxo, que, que intenta o, o procura dar cuenta de la potencia de los movimientos sociales, y de las revueltas y las protestas sociales en América Latina, y también, por qué no, de los senderos de transformación que abren, que abren con su actividad. ¿no? Eh, refiere a, a revueltas, refiere a movimientos que cuestionan los clivajes de la dominación, la anemia democrática, los modos de desarrollo, ¿no? pero al mismo tiempo propone también una mirada en la cual eh, la, el, movimiento, el movimiento de la lucha social no es patrimonio de las clases populares exclusivamente, ni de los sectores progresistas y de izquierda, y por supuesto... Eh, hay, ¿no? En este momento en América Latina encontramos movimientos que reaccionan frente a movimientos populares de transformación y también frente a las experiencias de, de gobiernos críticas con el neoliberalismo. Julián, en ese camino, entonces, presentaros por lo menos algunos de los libros esos como para ir viéndolos y como para Muy conocerlos. Bien, vamos a dar a conocer los ejemplares, que, eh, los, los números que ya tenemos a en ver. circulación y que se están vendiendo y difundiendo acá en la Feria del Libro de Buenos Exactamente. Aires. Exactamente, a ver qué es lo que tenemos. Tenemos El despertar de una generación, del Yo soy 132 a Yosinapa de Máximo Modonesi y César Pineda, ¿no? sí, que habla, eh, que desarrolla en clave de divulgación dos muy importantes eh, movimientos del México reciente, dos movimientos que tienen un corte generacional, ¿no? de las juventudes, ¿no? uno en rechazo a la política, y el otro en rechazo a la represión, ¿no? a la represión, y no, no, a la masacre, al exterminio de aquellos jóvenes que se involucran en la política. Creo que es un libro muy importante, más en este momento, porque muestra que la politización de una generación no, no, tiene, no tiene por qué ser de un solo color y sentido, que puede haber distintas politizaciones. En este caso se da el rechazo a un régimen, obviamente, en eh, una perspectiva de cambios de sexo. Eh, si querés sigamos viendo alguna de las publicaciones, ¿Qué, ¿cuál es el otro? El otro es un libro complejo para, la, para esta semana, que es El Poder Constituyente y la Revuelta Chilena, ¿no? de Carlos Ruiz Encina y, y Sebastián Caviedes, ¿no? que obviamente hace un análisis de la revuelta social chilena y pone en discusión su capacidad de, de transformación en términos constituyentes. ¿En qué medida la protesta destituyente puede leerse en, en clave constituyente y en qué medida estos elementos polifacéticos de rechazo social y de rechazo político frente a un régimen obviamente pueden tener a futuro más de una clave de, de lectura y de construcción política como efectivamente está pasando en este momento. Eh, bueno, tenemos que decir que en la coordinación estás vos, Julián, junto a Bernardo Manzano, Fernández, quienes llevaron adelante gran parte también del trabajo de todo junto esto. Junto a Bernardo, de la Universidad de San Pablo, estamos coordinando el conjunto de la colección. Bueno, ¿qué, qué otro tenemos? Bueno, Tenés tres libros más ahí para presentar. Para que vean el, el arco iris y variado y la policromía de esta colección, eh, eh, presentamos también la revolución del arco iris y su escala de grises, ¿no? El movimiento indígena en el Ecuador, de Stalin Herrera, ¿no? que es un libro que da cuenta de, la, de cómo se constituye como actor político clave en, en la sociedad ecuatoriana, eh, el movimiento indígena, eh, sus logros políticos, eh, sus dificultades de paso social a lo político y obviamente una escala, un balance con las complejidades, por eso la escala de los grises. ¿no? Sí, en, sí, en términos de transformación, en términos de integración y, y todos los Interesante porque en todos los que planteaste, vos hablabas de lo del poder constituyente de Chile como algo vigente esta semana, pero te diría que los tres libros que has presentado, todos tienen una lógica este, relacionada con el presente muy fuerte. Digamos. Sí, sí, efectivamente, porque la colección, esta colección que cuando la pensábamos junto a Fernanda Pampín, eh, nuestra directora, ¿no? De, de publicaciones. La idea era precisamente que tengan un elemento de Entonces trabajamos sobre movimientos del siglo XXI, este siglo XXI corto pero intenso en, en, en América Latina, en clave de divulgación y obviamente dándole voz a aquellos que protagonizan la, los eventos. no a ver, sigamos. ¿Cuál es el otro que tenés, Julián? El otro es eh, Mujeres movilizadas en América Latina, de Dora Barrancos y Ana Buquet, que obviamente hace referencia a, a, las, a las mareas con distintos colores que han eh, sacudido, conmovido ¿no? eh, la sociedad patriarcal en América Latina eh, en, los, en, los últimos, en los últimos tiempos y también, también eh, mostrando también en, en qué medida en algunos campos, obviamente, hay una relación crítica o tensiones con otros movimientos progresistas y de cambio, pero también cómo se generan contra, eh, contra movimientos. En este sentido, evidentemente, muchas veces hablamos de los movimientos feministas y de la fuerza y cómo han logrado también generar una construcción a lo largo de toda nuestra América, entablando lazos y redes muy potentes entre cada uno de esos movimientos, más allá de las divergencias, diferencias y diversidades. No, no efectivamente, yo creo que la potencia del movimiento feminista, de los feminismos... Creo que lo muestra, ¿no? incluso en cómo se articulan, cómo se transfieren de un agua una experiencia a la otra, cada una es su particularidad, pero también cómo se prestan: ¿no? colores, discursos, con, contenido. ¿no? Y lo interesante de América Latina cómo se eh, cómo enraiza con distintas tradiciones de, de, de lo popular, ¿no? de las luchas históricas de cada contexto. A ver, entonces el último, y entiendo que ahí te tiene doblemente como protagonista. Acá me tiene doblemente como protagonista es autogestión movilizada de las empresas recuperadas de la economía popular, que lo he escrito con eh, María Inés Fernández Álvarez, eh, colega antropóloga eh, de Sofía y Letra, y este libro nos parecía más allá importante, más allá de los autores que son muy significativos y reconocidos, ¿no? Nos parecía muy importante incorporar este elemento porque obviamente, muestra. ¿Cómo se construye eh, otro movimiento obrero ¿no? cuando una parte significativa de la población queda fuera de las relaciones estrictamente salariales? ¿no? Me parece que esto ocurre en distintos lugares de América Latina y del mundo, que sectores de la informalidad, sistemas precarizados, eh, constituyen como formas de acción, pero en Argentina adquiere una potencia que casi no tiene paralelo en el mundo. no. Primero con el elemento de las empresas recuperadas, ¿no? es decir, eh, cómo desobedecer al desempleo, cómo construir una alternativa, un repertorio de lucha que se incorpora en la caja de herramientas de los trabajadores. 2001 fue un centro ahí fuerte, 2001, ¿no? 2001 fue un centro muy fuerte y el segundo elemento de lo que denominamos la economía popular, ¿no? Cómo se constituye como categoría reivindicativa en términos, en términos laborales toda la problemática de la autogestión frente a distintas formas de exclusión. Y con una organización que es abordada en el curso del libro, que es la CETEP, ¿no? que, que tiene una potencia, una diversidad y una heterogeneidad que no, no hay muchas experiencias en el mundo. Entonces, en ese sentido, me parece que es un libro también. Cada uno de los libros busca agarrar una partecita y poner una lupa en, en espacios de las luchas que se van dando en nuestro... Eh, y todos, digo, con una marcación, si se quiere en algún punto, tomando un hecho que geográficamente tiene mayor impacto, pero entiendo que pueden tener repercusión en otros lugares de nuestra América, digo, hablar de eh, autogestión eh, de, desde Argentina, pero podría tener eh, resonancias en otras partes, al igual que el resto de los temas, ¿no? Todos los libros tienen re resonancias porque obviamente no hablan de procesos que son transversales a, a, la, a, la, a los tiempos y los territorios, diría, ¿no? pero que obviamente elegimos muchas veces por razones, yo diría, de, de divulgación, algún ejemplo puntual que nos permita poner una mirada más densa, más rica, ¿no? Y, y por eso lo, lo hacemos así. Pero por supuesto, todos atraviesan y todos emulan, y un poco la idea también es que, eh, que esta colección sea un poquito también, de algún modo, colabore en una caja de herramienta, de nuestras luchas, las luchas de nuestra América, ¿no? Y nos permita pensar y repensar nuestras prácticas a la luz de otras prácticas, ¿no? Algo también importante en este contexto de, de nuestra América. Eh, Julián, va a haber una presentación de, de esta colección, de la colección en movimiento. Si querés contarnos un poco cuándo va a ser y también la importancia de quiénes van a estar ahí en, en el panel. Sí. Eh, este, eh, este, eh, este jueves, mañana, Acá en la Feria del Libro, a las 18 horas, vamos a estar presentando la colección junto a Fernando Bampín, directora de publicaciones de Claxo y junto a Dora Barranco, una gran académica, una gran luchadora y reconocida referente del movimiento feminista eh, en la teoría y en la práctica y, y bueno, y, y, y quien habla también, ¿no? Eh, compartiendo un poco los trazos gruesos de esta, de, de esta colección y obviamente invitarlos a leerla y obviamente ¿no? también a pensar nuevas, nuevos capítulos de esta colección que se va a ir ampliando en los próximos meses. Eh, Julián, para hablar, recién estábamos hablando un poco en el marco de los movimientos sociales, vivimos una América Latina y el Caribe profundamente convulsionada, con mucho movimiento como siempre pero en donde se ve un avance muy fuerte de las derechas. Eh, ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales frente a este avance? Entendiendo eh, que en su gran mayoría la lógica de estas ultraderechas viene en gran medida eh, en, en, la, en la lucha contraria de los movimientos sociales en muchos casos, generando muchas dificultades en muchos de esos momentos, ya lo vimos en Brasil posiblemente uno de los casos paradigmáticos más fuertes, pero se ven estas tensiones también en otras partes de nuestra América. ¿Cuál es tu análisis con respecto a movimientos sociales y las nuevas derechas? En primer lugar, eh, yo creo que es un, una etapa de, de incertidumbre, de transición, en la cual probablemente hay más gobiernos mmm, progresistas de origen nacional popular, en sentido muy amplio que digamos, ¿no? que lo que podamos decir. Difícil que todos entren en la misma etiqueta, ¿no? En otro momento. En pero al mismo tiempo, es cierto que vos decís, muchos enfrentan mucha dificultad y lo que uno ve emerger es que hay una derecha, a la derecha de la derecha tradicional, ¿no? Que tiene capacidad de masa y tiene capacidad de, de ganar elecciones, tiene capacidad de, de cuestionar elementos que hacen a nuestra, a nuestra vida democrática. Y, y que en cada contexto particular se constituye de un modo reactivo de, de modo diverso, ¿no? Eh, pero guarda muchas veces elementos de reacción a, ante los movimientos eh, populares, en su expresión más movimentista, pero también en su expresión política, ¿no? Por eso en muchos casos eh, el eje anti, antipopulista de esta nueva derecha es muy fuerte, ¿no? En otros casos también, eh, incluso eh, a, a movimientos sociales más específicos, pero yo diría, por ejemplo, generando... Eh, ya como contramovimiento, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento de las, de las mujeres, sobre todo en, en, en torno al derecho del aborto, fue vivido eh, como una amenaza sí. por, por sectores más conservadores en sus concepciones del mundo y generó contramovimientos sociales, ¿no? eh, El ejemplo, claro, fue acá en Argentina, pero en torno Panuelo Verde, Panuelo Celeste, ¿no? El mismo, los mismos repertorios, movilización, panuelazo, ¿no? El mismo repertorio, pero desde de, de lugares distintos. Y el último elemento que me parece importante para decir en el sentido, bueno, yo lo decía antes, no hay un monopolio de las fuerzas populares y de las, de las tradiciones progresistas, de izquierdas, de populares, de los movimientos. ¿no? Hay una heterogeneidad de cultura y de luchas. Y también lo que uno está viendo que una parte de esa extrema derecha o ultraderecha, como queramos llamarle, apela también a tradiciones movimentistas. ¿no? Eh, Elementos movimentistas, uno lo puede ver eh, eh, durante el bolsonarismo, ¿no? Hay una tradición movimentista, movimentista disruptiva, que incluso, ¿no?, eh, la, la toma ¿no? La toma del de, de intento de todo ocupamiento, la Casa de Gobierno y, y, y el Parlamento, eh, posterior a, a la elección de Lula, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Generar una movilización y una movilización disruptiva, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en ese sentido me parece que acá lo importante y el desafío es cómo. Eh, se construye de los distintos movimientos populares in, in, una articulación que permita eh, sostener, dar potencia a los logros alcanzados ¿no? eh, y defender las tradiciones y los elementos democráticos en, en la vida de cada uno de esos países. Pero también eh, pensar, cuál es, pensar de la fuerza de los movimientos, de, pero también de la fuerza de experiencia de gobierno: ¿cuáles son los nuevos elementos de cambio por los cuales hay que luchar? ¿no? Porque también cuando el cambio se transforma en un orden, ¿no? eh, y si ese orden no logra satisfacer los deseos de transformación, de cambio, las expectativas sociales, eh, es una debilidad política que obviamente genera malestar y que ese malestar, en cuanto se le atribuya a, a un gobierno más vinculado a la izquierda o a cambios, movimientos protagonizados desde la perspectiva progresistas, las fuerzas populares, bueno, las posibilidades de expresar ese malestar pueden estar más vinculadas a, a sectores de. O sea, no vos decís que no necesariamente hay una ligazón de política o de sentimiento político eh, favorecedor de esas derechas, sino que puede ser hasta por un enojo, por una bronca que pueden captar y, y no necesariamente que sean de extrema derecha. Va a estar corrida de generar nuevos movimientos sociales, no, porque vemos agrupaciones, gente en las calles ver, también. Hay un elemento más de tendencia global, no. Hay extrema derecha en, en muchos lugares del mundo que eso genera una emulación. Dos, en, en varios de nuestros países hay malestar social que tiene que ver bueno, por situaciones de crisis recurrente, por situaciones de régimen político que no logran satisfacer las la necesidades. Bueno. Eh, cuando hay malestar social en una sociedad, la pregunta es quién lo, quién lo canaliza. ¿no? En muchos momentos, fueron las fuerzas progresistas las que lograron canalizarlo. ¿Qué pasa cuando eh, las fuerzas políticas son gobierno? ¿no? Cuando las fuerzas políticas son, son gobierno, bueno, si el malestar continúa o se prolonga, bueno, puede haber una apatía en la población. Y estos sectores de extrema derecha pueden dialogar con, con esa apatía. Obviamente, hay sectores que. Efectivamente, uno puede decir que hay una derechización ideológica, hay otras que simplemente están, es como la herramienta de apelación al malestar. Pero ojo, esa puede ser la puerta de entrada, no la puerta de salida. no Bolsonaro, probablemente eh, en, en su primera elección, expresó esto, pero efectivamente se va derroteado electoralmente por muy poco, pero consolidando un, un, una fuerza social y un conservadurismo político, religioso, ¿no? Y, y neoliberalismo extremo en sentido, en sentido caramélico. Yo creo que el, el, la historia está abierta, pero la moneda no está plenamente en el aire, ¿no? Está inclinada hacia un lado, ¿no? Hay que ver qué, cuáles son las artesanías históricas artesanías y políticas para poder, para poder dar la vuelta, ¿no? Bueno, me parece que la situación de Chile justo justo... Hablando con, un, con los colegas de Chile, bueno, precisamente es eso, ¿no? Cómo ese rechazo, ese malestar político puede asumir distintas variedades, ¿no? Y que no está construido y consolidado de una vez, de una vez y, y para siempre. Que efectivamente eh, es una lucha permanente darle direccionalidad política al mismo. Una lógica en disputa, digamos. Es una lógica eh, sí. en disputa. La lucha sí. Julián, muchísimas gracias, lo mejor para la presentación y para esta colección en movimiento y gracias de vuelta por estar aquí en el Infoclaxo. Dale, perfecto, entonces les esperamos a todos mañana a las 6 de la tarde acá con Dora Barranco y con Fernando Pampín. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros Adiós. continuamos aquí en el Infoclaxo desde la Feria del Libro de Buenos Aires.